a tu hija y a que no sabes dónde está dónde está mi maldita hija sí. Dime que te enganchaba y te y metía la hijo hijo de boca de en el cerdo! Ah, mira escucha espera espera tengo una cosa mira que tengo ¿Qué haces tengo mira que Te voy a reventar la maldita cabeza, Calvo, y te voy a... no me sirve ¡Maldito Calvo, asqueroso! ¡Maldito Calvo, asqueroso! ¡Asqueroso! ¡Asqueroso! ¡Que te vengas! ¡Déjame el maldito pa! ¡Déjame el ¡Para adentro! Voy a matar a ese cero. Voy a matar a ese cero. Vale, muy bien Voy a matar a ese cerro Tranquilito, que está. muy... vayas voy a asesinar! ¡Tío, ¡Tío, dale, niño, relaja. ¿Dónde está tu jefe? Déjame hablar. Jefe. Pues me da igual. En la Hablar con tu maldito jefe. Porque si no te voy a reventar la maldita cabeza a ti también y te voy a ponerla como un maldito bombo rojo. Perdona. No? Cuidadito con lo que me dices, eh. Cuidadito. Déjame entrar a esa maldita. No voy a Si entras, no sales, te aviso. Que la ha secuestrado, que llevamos tres malditas Que no me toque. Que no me toque. Tres malditas semanas no con esa desaparecida y resultó ser todo. Le voy a reventar, le voy a reventar la maldita cabeza Le voy a reventar la maldita cabeza Si no me lo haces tú ¿Ya? ¿Has sí, acabado? Sí. Bueno cálmate un poquito que no le vas a reventar la cabeza a nadie ¿eh? ¿Qué te piensas que eres? eh? Rocky Balboa Por favor Mira, Si te quieres la pola te lo advierto a ti también si no me la... Venga Vale, vamos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, dámelo, dame el primer vale. golpe. Vale, no, y ya no, no, no sales No voy a hacer absolutamente nada porque llamarás a tus compañeros los policías no. que tú conmigo. Guardias no te... de prisión, vale, por felicidad guardia de prisión. Que tal sea tío, estoy muy nervioso, lo siento. Yo te entiendo, vale, chaval, yo te entiendo. La niña esta, lo mejor está muerta ahí en un descampado. ¡Ah! Pues todas las posibilidades, yo qué sé. Joder, chaval, ¿cómo se pone? No, bueno, chaval, no. ¿Qué, Calvo? ¿Qué? Ahora no somos calas solas, eh. ¿Quieres que entre? ¿Qué te crees? ¿Que no sabrías esta mi en defensa? Pasa. Tranquilo, tranquilo que ya ha abierto. ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué, ah, ¿qué ah, Calvo? Ah, ¿Qué te crees? ¿Que con la rabia que llevo dentro Estoy después de que se lo Ari Tranquilo. Y tranquilo, más, tranquilo, sabes tranquilo. que lo he descubierto. Yo lo he descubierto. qué también. vas a descubrir? ¿Se si ha sido tú el que la ha secuestrado? Tranquilo. ¿Has sido tú? ¿Qué si qué? ¿Tú mismo admitiste en el camino de Tierra? Estás jugando con tu amigo Bueno, tu amigo, porque yo no engañaría a mi amigo Pero cómo voy a ganar a de lo de Ari si he sido el primero que se ha implicado en el caso Te voy a matar Tú de verdad tranquilo Yo no estoy poniendo a nadie en tu Mira mira mira Mira, ves estas paredes ¿Quieres pasar aquí el resto de tu vida? Porque las vas a pasar Las vas a pasar tú Porque cuando te pillen y sepan quién ha sido Porque yo sé que ha sido tú Pero ¿cómo voy a ser yo, Carol? ¿Tú no, si sí, yo estoy de la... Yo lo sé, yo vale, lo sé. Vale, yo. Vale, lo sé porque yo, yo vale visto pues cosas. eso lo harta, diré. Yo he visto que. Harta, Nakara se ha secuestrado a Ari. Pero ¿qué sentido tiene ese? Sí, sí, el primero sí, mismo, el que ha ido a Sarai. El primero que ha ido a. El primero que ha ido al bosque. ¿Quién estaba con ella? Yo no. Yo no, con ella? Con ella. yo no qué estaba casualidad. con ella. Yo no estaba con ella. Ay, de qué verdad. casualidad. Yo no estaba con ella. Ay, qué bajo abajo y de repente Ari desapareció ¿no tendrías tú que llevarte a Ari por abajo y Sarai no, personalmente no sé, hablo, hablo contigo el último día, yo desde luego desde luego no quiero a Ari para ¿Te has nada Sarai, no, eres tú, eres tú el que la ha robado, porque se 100% ha sido tú, tiene un plan para llevársela para quedarse con ella, porque yo sé todos los vídeos que has grabado con Sarai y todo eso, hablando de que malo sarta qué que malo no sé qué qué mal la casa, y te la has llevado tú porque eres un si engajador, y si os engaña este hombre de aquí, sois unos bobos porque es un engañabobos Si tanto hablas, ¿por qué en el camino gritabas? Tengo a Ari, ¿por qué te estás riendo a nosotros diciendo que la has secuestrado? Que ya no está aquí, que a lo mejor está en el cielo ¿Cómo que está muerta? ¿Cómo que está muerta? ¿Cómo me entieras me que, quedaré con ¡Te mataré yo! ¡Y te arrancaré pestaña, pestaña! ¡Y paro de la tercera! me Da no igual. Si has ¿Por qué tú? Has sido tú? Pero ¿Cómo no voy, voy a ser yo? yo? Si tú lo has, has admitido. Sido yo. Pero claro. De verdad que me vais a matar. De verdad. ¿Cómo voy a ser yo? Tú eres tonto. Que llevo todo un mes buscando a Ari. Tú ¡Fesada! sabes dónde está. Yo vale, no. Vas a yo confesar. No sé dónde está vas, a confesar. vas a confesar. Vas a confesar. Tranquilo. Tranquilo. Que va a caer todo por su peso. Tranquilo. ¿Pero qué dice el calvo? Está loco ¿Cómo voy a ser yo el secuestrador de Ari? O sea, está totalmente loco de la cabeza Pero si yo literalmente no he hecho absolutamente nada Yo de verdad, Maximus Cuadra Espero que absolutamente todo el mundo se suscriba al canal Que es totalmente gratis Y dejemos 50.000 likes en este pedazo de vídeo Porque sé que se valía muy, pero que muy parda Así que quedarás hasta el final Yo lo único que te voy a pedir es Si no me dejas ¡Pum! Dile el pecho, dile esa cabeza de calvo Que tiene, déjame hablar con ella, por favor ¿Y cómo me fío? Pues tú, si quieres Me miras por las cámaras de seguridad Ah, que encima ¿sí? me tengo que ir, te pides mucho eh? Te pides, pides mucho, pero es que me dejas Semanas, por favor, te lo pido, es la única cosa que te voy a pedir, por favor. Por favor, te lo pido, por favor. Vamos a hacer una cosa, si me pides estas cosas, yo te subo el precio. ¿Qué te parece? Vale, me da igual los pues, precios. 16. No, vale. ¿El 16, sí, sí, sí, me, da, me da igual. Por favor. Déjame. Te, te pago lo que sea, pero necesito hablar con el cerdo Y ¿eh? sí, Dejamos las cosas claras para quedarme tranquilo con mi conciencia. Vale, ok, sígueme. Vale. Vamos, vamos. vamos a ir Vamos, pagando eh. No reviento la cabeza, pero es que claro, estará en las camas. ¡Maldita sea! A ver, Calvete, tiene visita. Hola, Calvo, he venido a hablar contigo. Claro, bueno, pero te relajas, ¿no? ¿eh? Dos minutos, ¿me escuchas? Sí, dos, dos minutos. minutos. Dos. Y como veo algo raro por ahí, o por ahí. Vale, perfecto, yo no, no, no voy a hacer absolutamente nada, pero déjame entrar aquí. ¿no? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Tú vas a dejar solo? va a callar! ¡Abre! ¡Estás cerrado! tonto! Y ya está. Vale, ciérrame si quieres Gutiérrez, no me deja aquí solo Ciérrame, ciérrame si quieres, Gutiérrez Escúchame Venga aquí a tres minutitos Dos minutos Y como vea que le das Vengo yo y te doy más fuerte Vale, tranquilo, ¿vale? Tranquilo tú Ahora, vale, Calvo Venga, a hablar ¿Qué quieres? Calvo ¡Dame! ¡Esa maldita cosa! ¡Dame esa maldita cosa, maldito cerdo! Harta Que no es lo que piensas, ¿eh? ¡Cómo! piensa ¿Qué es lo que no me pienso? Esto es de mi hija y, y tú lo tienes No lo sé Y tú lo tienes oh no, pero ¿sabes? yo lo tenía por, por, porque no, no puedo hablar, joder no, no me lo puedes hablar, ha sido la boca o qué? Más o menos, lo mismo, es lo mismo, sí ¿Qué quieres decir, Calvo, con esa Dime absolutamente todo ¡Que no puedo abrir mi boca! Tío, que te pides ya, joder, tío, que no he hecho nada tío, Me estás aquí a tu de todo, joder, estoy en la cárcel en la por la cara Calvo, no, no estás por la cara ¿Y ¿Y ¿cómo Siempre así comiendo marrón no, Si sí, se secuestrado a mi maldita hija, dime ¿Qué? Que no la vas me... a encontrar, tío, te lo estoy diciendo me la vas a encontrar? lo mejor ya no está, te lo estoy diciendo mira, mira, escúchame, yo a las buenas soy muy bueno Pero ¿Qué? cuando oh. me empiezan a tocar los pilotingis, Pues me pongo muy, muy, muy enfadado Y me sale aquí una vena de cogerte y reventarte esa cabeza sin pelo kiwi que tienes No, por pues... favor, que no, que no, ¿Qué no? <ríe> ¡Habla! Que pudiera hablar, hablaría, pero es que no puedo hablar Te voy a preguntar, claro, una simple cosa ¿Quién es el secuestrador? ¿Y dónde está Ali? Yo solo te voy a decir que esto de aquí lo encontré en la habitación de Nacar ¿Cómo? ¿Eh? En la habitación de Nacar, en el suelo encontré esto Pero, ¿pero qué está diciendo el calvo? Pero será si rata sucia Madre mía, se lo está contando todo Ari Es que lo sabía, tío, Qué Ay. mentiroso ¿Cómo voy a hacer yo eso? ¿Cómo voy a secuestrar a Ari? Que es imposible, está diciendo todo el rato mentiras Lo único que quieres es escapar de aquí, obviamente que es mentira Yo no he sido, lógicamente ¿Cómo voy a secuestrar a Ari? ¿Estamos locos o qué? Me, ¿qué sí. me colé porque le vi unos pantalones Y dije, Uy, me gustan esos pantalones, se los voy a robar ¿Pero ¿Esto hace cuánto, Calvo? Porque Ari lleva desaparecido más de dos semanas Pues hará justo eso, sí. dos semanas Sí, dos semanas hará, porque se compró un pantalón ese Y me entré en su habitación y estaba ahí en el suelo, es que te lo prometo Te lo prometo, ¿sabes quién ha sido, no? Y lo llevo y se lo estaba diciendo a ellos también Que ha sido Naka, ¿eh? ¿Cómo voy a ser yo si yo no la he visto? Nada, no, él en cambio estaba en la casa Estaba con eh, Sarai, obviamente ha sido él espérate, me estoy poniendo malo Me estoy poniendo malo, me estoy poniendo malo ¿Me estás diciendo de que claro. ha sido Naka el secuestrador claro, de Ari? Claro, piensa un poquito, Arta. Él estaba en la casa Y mismo día que pasó, yo fui a cogerle los pantalones Y hago así, mira, abro el armario Cojo el pantalón ese y al girarme Veo en el suelo esa diadema y la cogí, pero pues, la cogí por coger porque dije. ¿Y pues, tal, te... Entonces, tú, ¿por qué dices que tú eres el secuestrador? Porque yo me pensaba que era una broma y, y me estaba riendo con vosotros, pero al final se resulta que es en serio. Y mira, a ver, gracias, la cárcel de naranja. ¿Y entonces por qué te fuiste de casa diciendo que te habían amenazado? Bueno, vale, vale, te voy a decir la verdad, ¿vale? la sí, no. verdad. Yo desde, desde un momento sabía que iba a pasar eso, pero me dijeron que no dijera nada porque si no me iba a causar muchos problemas y, iba, y, y esa persona iba a buscarme la, la ruina. ¿Y ¿Quién es esa persona? Nacar me dijo que si te decía algo me explotaría la caseta ¿Qué? O sea, ¿me estás diciendo que todo el secuestro ha sido planeado por Nacar? Es la verdad es que, de verdad, le voy a reventar la cabeza a ese maldito calvo. ¿Cómo se inventa algo tan grave? Y, además, que lo lo admitió en el camino, lo ha admitido aquí. ¿Qué tiene Ari? Es que, ¿qué más pistas quiere la gente? Yo qué no sé. ¿Qué más pistas quiere Harta? Ahora, para que Harta se lo crea. De verdad, es que le voy a reventar la cabeza. Obviamente, no le voy a hacer eso. Vamos, en absoluto. <coughs> Vale, vale, vale, no entiendo absolutamente nada Porque sí que es verdad que hay cosas que cuadran en la historia de No Me vas a poner la caseta, me vas a poner la caseta, tío Vale, tranquilo, calma. Mi caseta, tranquilo, tío Tranquilo, tranquilo que no te va a pasar nada la de la caseta tío. O sea, Sarai también está en el equipo de Nacker, la secuestradora No lo sé, eso sí que no lo sé Quédate aquí Pues ya, no me voy a ir yo voy a salir Voy a cerrar a porque tengo muchas, pero que muchas, muchas ¡Se acabó el tiempo! Ya está, ya está. Yo me quedo aquí, te lo prometo. Me quedo aquí tomando un segundo el aire, por favor. Me tengo que sentar aquí un segundo para tomar el aire. ¿No pegado, no? No, no, ¿Y qué te pasa? No nos hemos pegado, pero. Por favor, déjame un segundo. Ahora hablamos, Gutiérrez, ¿vale? Por favor. Aceptalo de niñato realmente el secuestrador de absolutamente todo esto, es el maldito Nácar, o sea que Nácar ha secuestrado a Ari, Nácar ha inventado absolutamente todas las pruebas, entonces Nácar el otro día también inventó todo lo de la ropa y justamente la carta la descubrió él la carta de la caseta también la descubrió él por casualidad, porque yo ni siquiera la vi somos maldita, tontos, todos, somos tontos, o sea, es que Nacar es un maldito secuestrador, tío, Pero es que me da pena porque ahora nos estábamos llevando súper bien y he hecho mucho de menos los momentos bonitos que, que he vivido con él durante dos años, y ahora que él sea el maldito secuestrador, pues me rompe el corazón todo parece que vaya en contra mía toda mi vida, es que se está derrumbando a, a pedazos, ahora, después de más o menos arreglarme con Nacar, pues me vuelve a traicionar otra vez es que necesito hablar con él maldita sea necesito decirle lo que siento y no sé es que me, me sale me me sale, me, joder, me sale fatal voy a hablar con él y, y a ver a ver a ver si se defiende voy a hablar con él vente aquí conmigo un segundo porque y la verdad es que me que... tío es que no puede ser que estén diciendo esta fuera de mí cuando tú sabes perfectamente que ya no he hecho nada tío eh, yeah. hey. ¿qué yeah. o sea, Sí, déjame ¿Qué entrar, tal. déjame entrar para reventar la cabeza al calvo ¿Qué? ¿Qué ¿Qué? Calvo? Pasa ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Cómo ¿Qué que pasa? Que ¿Qué? ¿Cómo que mentiroso? ¿Ya se lo has dicho? Hola, Naka ¿Ya se lo has Eres dicho? un maldito cerdo secuestrador ¡Sí, Sí. ¿Qué más da mentir? Tu distancia, todo lo tuyo y A lo mío aquí. No. Si vamos de aquí te juro que te va a rentar la cabeza. No. Siempre la reviento aquí dentro. No, queda claro. Cuidado que Gutiérrez se enfada, ¿eh? Si me pegas. Sí, me da igual. Eh, ya cuidado no me... que va a venir Gutiérrez. Llámale. Te... A venir Gutiérrez, yo te ¡Távale! lo digo, que venga Gutiérrez con la porra si quiere. Que le reviento al también. Ya, no tu amigo. Ya está, dile la verdad. La verdad que de mira, que lo único que hace es dar problemas. ¿Pero qué dices, tío? ¿Qué no entiendes? Yo se lo he explicado hasta lo que yo sé. Porque es la verdad, tú me amenazaste con que digier, no dijera nada cuando la secuestraste. Mira, chaval. ¡Fana! ¡Va! ¡Utiále! Llámale, llámale! ¡Utiále! Llámale, menita! ¡Utiále! Cuando salga de aquí, encontrará a Ari. Cuando la encuentre, voy a hacer que muerdas polvo y te quedes en esta Pero hay cuatro paredes. Que ¡Te queda claro! No, ¿queda claro? Dios, ¡Te queda claro, ¡No! Amigo harta. Yo no he hecho nada. Como me vuelvas a culpar te juro que te arranco la oreja. Te gusta esta oreja. ¿Te no, la arranco? Para para. ¿Cómo es? ¿eh? Me la como. Me da igual todo ahora mismo. Lo único que quiero es encontrar a Ari y salir de aquí. ¿Qué hacéis ahora aquí? ¿Tú qué haces tío? ahí? Tío, ¿Qué señalas? ¿Qué te estás pasando en la cámara? Sácame de aquí, tío. Sácame de aquí. Que este gilipollas para decir tonterías. No, te voy a sacar, pero te voy a meter con el otro, con el otro. Vale, tío, vale. Me sirve, pero sácame de. Ir, una ratita, vamos. Sí, ¿Tienes? No, oh, hombre ¡Hambre! ¡Venga! Cambia, ¡No, no lo ¡No saque, ¡No ¿Cómo no, ¿Sí, no, eh, ¿sí? no no me entiendes? ¿Con tú? ¡Sí! muy bonito! Pues nada, os vais los dos juntitos Dile la verdad ahora, eh! ¡No le mientas, eh! me Porque yo no sé cuál me paga Encierra lo que quiera hablar con el cerdo este ¡No te a todas las mentiras, eh! Calmos, mira, hombre. Ahora no sé sea, a quién le van a caer los porrazos, eh. No lo tengo tan claro. Mira, me meto con él y ahora, ahora por la cámara me sueltas, ¿vale? Por favor, por favor, Gutiérrez. Amigas, yo soy la persona que te va a pagar y yo tengo el dinero. Entonces, habíamos ¿Qué? dicho de los favorcitos. No pinta nada, que sí, que te dais mil más. Eso, así me gusta. Venga, 17 mil. ¿Qué ¿Eh? Cuidadito está? con lo que hacéis, eh. Cuidadito. Mira, harta. ¿Qué pasa? ¿Qué explícame el ¿Qué yo soy no aquí un traidor. Yo he sido tu mejor amigo durante mucho tiempo. He ahí desde el principio. Te he ayudado a salir de aquí. Te he ayudado a salir de todos tus problemas. Y me estás diciendo que vas a querer a un tío que come ratas. Vive en una caseta. Y él mismo ha admitido que secuestró a Ari. Y está amenazando de que está muerta. ¿De verdad quieres escuchar que alguien de su sucia boca diga que tu hija está muerta, tío? Escúchame, Naka. Desde hace dos semanas estás raro desde que desapareció Ari. Estás pues haciendo raro que cosas raro, que, raro, que tú me, me súper extrañas. Oh. Y el otro día, encontrando las pulseritas tú en el parque. Las cartas que te tú. La ropa. Pero a ver, Arta, si pasaste tú, por delante una carta, tú mismo hiciste así delante de una carta tú Sí, una, una carta, una carta Pero después, la otra carta, cuando yo no la vi detrás de la caseta, la viste casualidad, escuela. además, las que tú te estás ru... quitando culpas, y si a lo mejor no es el calvo eres tú ¿A qué tú piensas eso? Tú estás pensando después de que hayamos no, ido yo, yo, a yo, las 4 de la mañana a un parque al lado de una riera, a buscar a Ari, o a buscar la pista del sobre me estás diciendo que yo soy el secuestrador Pues no, lo mismo no, no, sería no, no, que yo te culpara no, yo, yo soy el secuestrador. a ti yo, yo soy el secuestrador. Vale, imagínate que yo te culpo a, yo, yo a ti ¿Qué, ¿qué de sentido de tiene que te culpe si el maldito Calvo, lo he admitido, tío, ¿qué más necesitas Cálmate, ¿eh? Cálmate Joder, recorcho, tío. No, tío, es que ya parece que yo soy aquí, tío El malo siempre y que todo el mundo dude de mí Cuando nunca, nunca, pero nunca he dado ningún problema No, no sé, la cara Me huelen las cosas raras Te comportas de una manera muy, ¿Sí? muy tranquila Y después muy nerviosa a la vez Pues esta de desesperación de una persona que ya no sabe qué hacer para que le crean ¿Qué tengo que hacer? Construir una torre fail en casa Y poner, no soy el secuestrador, tío, harta Haz lo que quieras, de verdad, ya me da absolutamente igual Si no me quieres creer, no me creas Pero ya no me hables más en tu vida O no sea sé, tengo un sentimiento muy extraño No sé a quién crees Una última cosa, antes de nada ¿Qué exactamente te ha dicho el calvo? Pues que eres tú, que tú le has obligado Que encontró esto hace dos semanas Justo cuando Ariel desapareció en, a, Abriendo tu armario ¿Cómo abriendo mi armario? Pero si esta cinta me la encontré ya en cámara Está todo grabado Esta cinta de hecho me la encontré en la casita del calvo O sea, no sé qué me estás contando Si tanto te crees al calvo, ¿por qué ella también tiene primeras? ¿Pruebas tienes? Tengo un vídeo Joder, tío, de verdad, como Arta se crea otra vez al mentiroso de Nacar Yo ya tiro la toalla en decir las verdades porque yo ya estoy cansado de decir la verdad O sea, es que no lo entiendo y, y es que yo sé como Nacar, que es el típico tío que tiene palabreo bueno, ¿sabes? En plan, te habla así y te habla bien y super guay Entonces, como que acabas teniendo confianza con él, pero claro, luego te la puede clavar por la espalda Como ha hecho con marta porque se la ha clavado por la espalda, os lo digo yo, chavales Porque ha sido Nacar quien se ha llevado a Ari A ver, a ver quién es el malo, mira Mira Sí, sí, sí Ah, ahora quién lleva razón ¿Quién lleva razón? ¡Maldito! ¿Cómo me siento, tengo que sentir Lo siento, lo no, no, siento, no, no, nunca no, debí dudar. Me has traicionado tío. ya muchas veces tío. Nunca debí dudar. No, es normal que esté nervioso, tío Vale, tío, pero de mí, tío, que no te fíes de mí, de verdad Mira, cara, escúchame Voy a ir ahora mismo a hablar con esta gente tienes Le voy a pedir una porra Y vamos a porrear al calvo por maldito cerdo Lo vamos a reventar Lo vamos a reventar Y vamos a sacarle la información de dónde está Ari Vamos a sacar, ¡Vamos a matarlo! ¡Joder, ¡Tanto Rico! Necesito hablar contigo. ¿Podemos ir rápidamente a tu despacho? ¿Algo, tierra? Venga, vamos, otra vez. Sentado, sentada, sentado, Que te sientes, que te sientes. voy! Calma, calma, eh. Oh, cálmate, cálmate, a decir que. Ahora mismo estamos en una operación de cooperación A ti te renta nuestro dinero, a nosotros nos rentas tú, por eso te pagamos Si no, no si te hubiésemos dado ni un maldito duro Ya te estaría hinchando puñetazos tu cabeza de feo que tienes Encima, va diciendo que no y sigue diciendo que no Y yo cuando he entrado aquí, yo ya no tengo que mentir más ¿Para qué voy a mentir si ya estoy encerrado? Si ya no me sirve de nada mentir Si sí, me mal me han encerrado Vamos, si yo voy a decir la verdad, vamos Estaría en una cárcel de máxima seguridad Encima tengo un hambre que me muera porque aquí no hay platones ni nada ¿sí? Vamos a llevarnos bien nos nosotros traemos el dinero y tú nos dejas tranquilos a hacer lo que queramos con ese maldito calvo de ahí asqueroso secuestrador ¿Pero qué le queréis hacer? ¿Matarlo? Matarlo no, pero queremos darle unos porrazos correctivos Porque creemos que ha hecho las cosas mal y a veces con unos golpes las cosas se arreglan Básicamente necesito un par de porras ¿Un par de porras? ¿No vale sí. con una o qué pasa? No. Y que desactives la cámara de seguridad de su celda y no, te encargues no. de que no pase absolutamente nadie pues ¿Qué más quieres, hijo? Pues a ver, si puede ser... Eh... Ya estamos Gutiérrez, escúchame A ti te renta que estemos aquí porque nosotros te damos dinero Déjanos esto porque no lo necesitamos Si yo os doy las porras, no quiero ver nunca más Gutiérrez, por favor, sí, dos las porras De acuerdo, pero nada más, eh Nada más vale. quietecitos de aquí, súper sí, sí. quietecitos. Cuidadito, eh, cuidadito sí. por... ¡Boom! Bien, bien, bien, bien Bien, bien, bien Hola, soy Gutiérrez, bien, bien, bien. a la hora de que nos den las porras nosotros Maximus Quad pues ya sabes, no no no nos gusta solucionar las cosas con violencia pero es que si no el calvo nos ha mentido y la única forma de recuperar a Ari va a ser pero que no hace falta amenazarlo. que des explicaciones que simplemente con que os digamos que ha amenazado de muerte a Ari es un motivo más que suficiente no para reventar la cabeza con la porra sino para sentir. Pues estoy muy nervioso pero creo que ahora mismo cuando entre Gutiérrez está mal viendo... ¿Qué haces de pie? Pues nada, me he levantado porque me estaban aquí y vamos saliendo ya, sacullándose la. ¿Yo no he dicho que hay Vale, vale, perdón. Siéntate, siento, vale, siéntate en la vale, silla. Vale, perdón, tío. Esta. ¿Veis que está cochambrosa? Que está hecha. Sí. Bueno, pues para, para ti. Esta. Mi hija. Vale. ¿Como para ti la niña esa desaparecida muerta en un descampado? Pues igualita. Que <ríe> le pase algo. Vamos. Venga, la cámara. Acámara la desde aquí y en cuanto la pares, vamos. ¿Cuánto tiempo tenemos, Gutiérrez? Depende, cuánto necesitáis Déjanos la cámara 10 minutitos apagada porque a lo mejor se complica la cosa Sí, sí puede ser 10 minutitos, Gutiérrez Os voy a dar 9 Vale, 10 minutitos, Está perfecto bien, bien. Bien. Gracias, Gutiérrez Y cuenta ya el tiempo importante no pasarlos, no pasarlos Vamos a reventarlo Yo no me gusta pegar, no me gusta pegar A mí tampoco, en mi vida me he peleado y de hecho la violencia no es la solución Pero esto es un caso extremo Calma, calma ¿Ya ha dicho la verdad o no? Sí, que tú eres el maldito señor. La verdad es que te va a meter un porrazo que te va a reventar la cabeza. te voy a Ay, no te preocupes, es que la cámara está desactivada. ¡Para, para, para, para! parte demoledora de este plan, Calvo, mira, no sincero, tú la corra y ahora mismo tú podrías sufrir mucho, pero ¿sabes qué? ¿Qué la cara. Ven aquí, vamos a hacer lo siguiente, me han dicho que tú sabes pelear, ¿vale? No. no. Y yo también sé pelear, Calvo, entonces, vamos a hacerlo igualado, tú contra mí, y si te reviento la cabeza y no te acuerdo de nada más en Luis, será tu problema. Mira, calvo, Aquí. Vamos aquí, calvo. ¿Sí? ¿Has vamos, sí, vamos, he vamos. Muchas otras cosas, eh. He hecho, ¿Eh? Cosas, he hecho muchas otras cosas. Espacio, recuerda, pero recuerda, verdad, ¿eh? recuerda el, el combate de boxeo, eh. Se meto así, y ya. Sí, quiero otra, otra cosquillita rota. rota ¿eh? Que ahora no es tan valiente, ¿no? no, ¿no? no somos niñas de años, estoy Que que no, le voy voy mira. Mira. No, no le voy a dar porque mira. ¡Ah! No le voy a dar porque mira. Porque la violencia no soluciona nada, eh de verdad. Sois dos para uno, eh. Con dos polas eh. ¿Dos pollas, Carlos? Mira. ¡Eh! Hey. Sí. No, tranquilo. Si acabo con este, luego no contigo. Tranquilo, tranquilo. Sí, sí. eh, tranquilito tranquilo. Ah, venga, que te espera aquí. Pero venga, pero venga, pero venga. Vamos, vamos, vamos. Pero venga, sí. pero venga. ¿Hay algo? Ah, Venga, venga. ¡Que no pegas, eh! Es ángel, eh. Estas maldijas ángel. ¡Ay! ¡Uy, qué se me da! ¡Eh, vamos ¡Oh! ¡Toma! ¡Puerte, pa' estar! ¡Que te creas! ¡Que no somos un buen vámonos, ¡Vámonos, vámonos de aquí! Con este ahí, pudiéndose la cárcel. Y que sepas, que quien se pica, ajos come. En mi vida pensé que el calvo sería tira? así. Un secuestrador de una niña de 11 años sin defensa. Es que poco le hemos hecho, poco le hemos hecho. Vamos. Muy bien nos hemos portado, Calvo, muy bien. No ha llegado el día justamente por aquí. Sí. Vamos, no A mí me ha gustado absolutamente nada hacer lo que traigo pero en el siguiente video descubriremos dónde está Ari Sabremos absolutamente toda la verdad Absolutamente todo lo que ha pasado Lo siento, pero era bastante necesario Como siempre digo, dale un pedazo de like Suscribiros al canal que es totalmente gratis Mañana a las 8.40 Seguramente ya esté para Romantic House Para que el calvo esté aquí Todo el rato encerrado cual rata? Yo soy Arta Y como siempre digo Vive al máximo